¿Pero quién soy? Mi nombre es Agustín Villena, soy esposo, padre e ingeniero, en ese orden, ¿sí? Y bueno, para que conozcan un poquito de mi, de, de mi historia, el 2002 fue cuando comencé a trabajar en Agilidad en Chile, cuando no había nadie trabajando en el tema. El 2007 ¿eh? comencé mis primeros pasos en Kanban, de algún artículo que vi cómo hacer agilidad, pero sin estar eh, sometido a sprints o iteraciones, ¿cierto? Y ahí comencé a entender esto de Canva. En 2007 también pasa que se fundó la Comunidad Ágil de Chile, Chile Ágil, en un encuentro que se llamó el Agile Day, en 2012 eh, estuve en un curso con David Anderson en Sao Paulo, que, llamó, que ahí estaba recién saliendo lo que se llama el Camping Coaching Professional, el KCP, así que eso ya desde hace varios años que estoy metido en ese mundo. En eh, 2009, a este corrido de fecha, fue cuando inicié esta empresa que se llama Linsight, que es la consultora que agrupa, agrupa un, a, un, a un grupo de ocho profesionales que estamos trabajando en el desarrollo de nuevos contenidos sobre agilidad empresarial. En el 2018 comencé formalmente a ser colaborador del Corazón de la Agilidad junto con Alistair Coburn, y en el 2020 estamos iniciando un proceso también con una nueva iniciativa que se llama la Academia Ágil, aprovechando también todo este tema de la pandemia que, y que permite, ha permitido por un lado ¿cierto? Eh, que todo el mundo, las fronteras desaparezcan curiosamente, a pesar de que estamos todos encerrados en casa, ahora sucede que todo esto es global. ¿Cuál es el foco de la charla? Usando el corazón de la agilidad. El foco está en el entregar, pero fíjense que uno no debe utilizar el corazón de la agilidad solo con uno de los cuadrantes. Eh, el entregar se produce colaborando, se produce reflexionando y se produce mejorando. ¿sí? Y eso también lo vamos a tocar. Así que siempre vas a tener que, aunque tengas un foco en uno de los cuadrantes, que es el que está señalado, ¿cierto? nosotros vamos a incluir elementos de colaboración, de reflexión y de mejora. Algo también importante que creo que toda iniciativa o charla ágil necesita, es decir, cuál es el nivel de experiencia que tiene uno en este tipo de contenido. Y yo voy a decir que este en particular es algo bien nuevo, lo hemos probado poco. Por lo tanto, esto es más que una exploración. ¿okay? Eh, requiere mayor validación en terreno. Así que cualquier feedback que ustedes tengan, maravilloso. ¿Sí? Esto no, no es una receta porque eh, le falta validación en terreno, pero tenemos alguna información de que tiene validez. Bueno, entremos en la motivación. ¿Cuál es el problema que da origen a esta charla? En la oficina ya encontramos que tenemos una saturación de trabajo. Pero llegó el teletrabajo y el asunto se puso peor. Y esto, para, por un lado, parecer ser una sorpresa para mucha gente. Después vamos a mostrar por qué creemos nosotros que esto pasó. ¿Sí? Para nosotros no fue tanto una sorpresa. ¿A qué se aplica esta charla? Se aplica a un contexto donde hay una negociación que, donde ambas partes no están en la misma posición de poder. Vamos a ver un ejemplo clásico. El jefe y sus empleados. Este jefe entrega órdenes, prioridades y evaluación del trabajo. Pero, no es esta la única relación donde se da este desbalance. También se da entre un cliente que evalúa, ¿cierto? Ahí está la estrellita. Y un proveedor. ¿Cierto? También entrega órdenes, también entrega prioridades, porque soy si voy a arreglar cinco bicicletas de mi casa, ¿cierto? Va a ir en cierto orden, no las quiero de cinco al mismo tiempo. ¿Cierto? Y además, evalúa el trabajo. Me gustó, no me gustó. Y acá hay una que le va a doler a muchos, y también me duele a mí, pero es verdad, que desgraciadamente esto también aplica a la relación entre las áreas de negocio y las áreas de tecnología y de la información. Fíjese que pasa exactamente lo mismo. O sea, las áreas de negocio son las que entregan órdenes, ¿cierto? Las que entregan prioridades y evalúan el trabajo. Por ende, desgraciadamente, a pesar de que eh, nominalmente estamos al mismo nivel, ¿cierto? En los hechos tenemos una relación de jefe empleado y hay un desbalance de poder. Para salirnos de la problemática de todos los ejemplos, nosotros vamos a usar un lenguaje un poco más abstracto. Vamos a hablar de que hay solicitantes y realizadores. cierto. Un solicitante que emite órdenes, que prioriza y que evalúa el trabajo, cierto. y hay un alguien que realiza el trabajo. Evitamos usar la palabra desarrollador porque es solamente del área de eh, desarrollo de software. Esto se da en cualquier relación profesional. Y fíjense que ese desbalance desde la perspectiva del corazón de la agilidad genera un problema, que es que no existe colaboración, o existe poca colaboración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que tiene más poder espera que se haga todo esto y no, no espera ninguna restricción de parte de quien le realice el trabajo, porque tiene más poder. Vamos a ver cómo enfrentar este problema. ¿Por qué pasa este problema que vemos acá, de que eh, estemos en el trabajo tradicional, ya con mucho... Muchos focos, mucho desorden, mucho trabajo, y cuando llegamos al teletrabajo nos aplastamos. Vamos a verlo. Primero, tal como decía el nombre de esta charla, hablamos de un mindset gerencial, o un mindset de, del jefe, ¿cierto? Eh, y muchos de nosotros soñamos en cambiarle el chip a ese jefe. Un tema súper importante a considerar. Esto es un libro que estoy leyendo ahora de Carmen Simon. Que dice que las personas toman decisiones en base a lo que conocen. No puedo tomar decisiones en base a lo que no conozco. Suena de perogrullo, pero sin embargo es súper importante para lo que les voy a plantear ahora. Si nosotros modelamos a este solicitante, todas sus creencias, ¿cierto? Todos sus recuerdos son los que van a formar sus paradigmas. Es que es esa forma de entender el mundo, esa forma transparente de entender el mundo, de que. Esa persona ni siquiera es consciente. ¿Cómo se cambia un paradigma? Lo tradicional, y yo he pecado esto históricamente, también mucho tiempo, es creer que con un discurso se puede hacer. Y hago un bla bla, y hago el manifiesto ágil, y los 12 principios del manifiesto ágil, y me, tra me traigo libros, y bla bla. No, eso no sirve. Eso... Eh, Cuesta de entender por qué es lo que uno quiere hacer, ¿cierto?, de naturaleza. Es como los papás al hijo, ¿cierto?, dice, le, le dan un sermón, pero no funciona. ¿Cuál es la forma de lograr cambiar un paradigma? Primero, el solicitante, que como persona, ¿cierto?, debe someterse a un nuevo conocimiento. Debe verlo. Debe ver, es decir, acá hay algo, ¿cierto?, que me estoy dando cuenta que está sucediendo y que es distinto de lo que conocía antes. Y lo segundo, aplicar acá un ingrediente ¿cierto? del corazón de la agilidad, la reflexión. Si logramos ambas cosas, recién ahí es posible alcanzar un nuevo paradigma. Entonces, dado eso, y dado que los sermones no sirven, vamos a tratar de ver cómo podemos ¿cierto? encontrar nuevo conocimiento que nos permita reflexionar, dada la contingencia en la que nos encontramos ahora del, de la cuarentena. Y para eso vamos a proponer que el concepto que todos conocemos, ese lugar común de aplanar la curva, ¿cierto? nos permita habilitar la conversación sobre Kanban. Vamos. Algunas definiciones básicas, ¿cierto? ¿Qué es el trabajo medio hacer? Que en inglés se dice work in progress, o WIP. A mí me gusta esa definición de trabajo medio hacer porque intuimos en el trabajo medio hacer que hay algo que está... Posiblemente en desperdicio, ¿cierto? Si el trabajo no está completo, hay algo que está mal ahí, ¿cierto? El trabajo en progreso no dice lo mismo que sería la traducción literal de WIP que trabajo a medio Así que preferimos hablar de eso. Bueno, un flujo de trabajo, ¿cierto? Recibe desde una entrada una demanda y lo que salga se le llamará la producción. ¿Qué será el WIP, ¿cierto? Vamos a mirar un punto de entrada que le voy a punto de compromiso. Punto de compromiso es cuando yo acepto el pedido. Digo, esto lo, lo tengo en mis manos. Y cuando cumplo con una definición de listo, ¿cierto? Ya lo puedo entregar. Y eso ahí se produce en el momento de la producción. Entonces, entre estos dos puntos es que existe el trabajo a medio hacer o el web. ¿Cierto? Desde que tomo compromiso, ¿cierto? Hasta que he cumplido con la definición de listo. ¿Cierto? Y ya lo puedo entregar. Uno de los problemas es que se considera que el WIP es bueno, el exceso de WIP es bueno. Voy a mostrar un ejemplo. Para muchos jefes, ¿cierto? Eh, existe el paradigma de que no pueden desperdiciar recursos. Y cuando ellos piensan en recursos, están pensando en sus colaboradores, en sus trabajadores o empleados, ¿cierto? Por ende, siempre va a estar a cargo este personaje de estar asignando trabajo de tal forma que nunca le falte trabajo a la persona. Siempre va a estar. Y ojalá tenga más de eso. Porque si no... Estaría desperdiciando tiempo. Eh, esto lo he visto un montón de veces y es una tentación que cualquier persona, inclu incluyendo los agilistas, que esté en un rol de liderazgo, le pasa. ¿Okay? Esto viene muy metido dentro de nuestra cultura. ¿Qué provoca esto? cierto Si nosotros modeláramos el trabajo como una carretera, cierto donde... Tenemos muchos autos que son los pedidos, los solicitudes que, se, que van llegando, ¿cierto? Y tenemos a los trabajadores como los pilotos de auto, porque de hecho es así, cuando tengo más trabajo de, de las personas que hay, que la mayoría de los equipos que conozco están así, es como si el trabajador se, se bajara del auto, ¿no? Y tuviera que, voy a empujar uno, después me cambio a este otro, después lo empujo a este otro, ¿cierto? Esos cambios entre autos se llaman los cambios de contexto, ¿cierto? Y ustedes dirán, oye, pero esto es estúpido, ¿por qué se hace? Y hay una razón bien sencilla por la cual esto sucede porque el trabajo moderno es invisible. Eh, acá en Chile existe un trámite que tenemos que hacer que se llama la, la revisión técnica de los automóviles. Una vez al año uno tiene que ir a ver cuál es el estado del auto, a una planta de revisión que es especializada en eso. Uno sabe, llegando a la planta, si existe cola o no, porque ve la cantidad de autos. Y uno puede decir, ¿sabes qué, más Hoy día no tengo tiempo para esperar en una cola 20 autos para que me atienda. ¿Ok? Sin embargo, como el trabajo moderno es invisible, eso no se ve. No se ve cuánto trabajo realmente tiene alguien en las manos. ¿Sí? Y por lo tanto es re fácil mandar a pedir. Porque sé que en realidad creo que no va a haber ningún problema en pedir. Total, ¿cierto? Eh, no lo veo. Y eso pasa una y otra vez. Y de hecho, esto explica por qué el teletrabajo hace peor aún la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque es más invisible el trabajo que antes. Antes, por lo menos nosotros nos acordábamos, como jefe, de que cuando yo le había pedido algo alguien dentro de la oficina. Pero ahora se lo envié en un chat, se lo envié en WhatsApp y después me olvidé. Entonces, por eso pasa que mucha gente tiene mucho más trabajo, porque el trabajo se hizo aún más invisible. Algunos... Efectos del exceso de WIP, que vienen de la teoría de gestión de flujo tanto de Lean ¿cierto? como de Kanban El estrés, la lentitud, ¿cierto? cada vez que yo saturo un sistema, ¿cierto? Un, un flujo de trabajo, cada vez el trabajo demora más en salir. Y por último, el colapso, ¿cierto? que puedo provocar que este sistema completo ya deje de funcionar. Ya nos vamos a meter en el ejemplo del coronavirus, pero creo que esto es justamente lo que nosotros estamos temiendo que suceda con nuestros sistemas de salud y que debiéramos nosotros aprovechar como metáfora para nosotros conversar con la, esta gente que solicita y tiene más poder. Todos hemos visto la, esta imagen de aplanar la curva, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Cierto? De que sin medidas de protección la curva crece mucho, ¿cierto? Aumenta mucho, el número de casos. Que existe una capacidad que se supera del sistema de salud y que todo lo que supere esa capacidad son personas que están en riesgo, ¿por qué? Porque no van a ser atendidas, ¿cierto? Y puede colapsar el sistema. Y aparece esta imagen de unos doctores tirando la curva, ¿cierto? Para lograr bajarla y aplanarla, ¿cierto? Y que quepa dentro de la capacidad del sistema. Vamos a pegar un análisis con esto. Primer análisis, eh, esto para mí tiene un error, poner a los doctores ahí. Porque en realidad lo que se hace es que antes de que lleguen los enfermos al sistema de salud, lo que se coloca es un peaje. Ese peaje trata de limitar la cantidad de casos. ¿cierto? Y eso se hace a través de una cuarentena. Y si esa cuarentena funciona bien, el total de casos disminuye. No es porque los doctores estén bajando la curva, ellos lo están haciendo antes, a priori, no al final. Y eso provoca, ¿cierto?, en una buena gestión de que uno logre aplanar la curva. Acá hay un lugar común que podemos aprovechar. Todo el mundo habla de aplanar la curva. Porque esto no solamente aplica al sistema de salud, aplica a cualquier sistema. Y nosotros podemos decir de que cuando superamos la capacidad del sistema, tenemos un riesgo de colapso del sistema. Y ese riesgo de colapso es cuando uno ve estos equipos de desarrollo que demoran meses en entregar incluso cosas pequeñas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando ahí, hay una, algo que está está saturado, ¿cierto? Y por ende, sería interesante, ¿cierto? Poder poner un peaje a la entrada. Esto constituye un nuevo conocimiento que es de todos conocido. Y que nosotros podemos apelar a él. Es muy difícil que encuentres un, nuevo, un solicitante que no tenga, ¿cierto?, este concepto de aplanar la curva en la cabeza. Por lo tanto, podemos apalancar nuestra conversación desde ahí. Ojo, voy a poner acá el abogado del diablo. ¿Qué pasa si llega alguien y dice, oye, pero el exceso de WIP no implica la muerte de los trabajadores acá, ¿por? ¿no es lo mismo que en el mundo real con el coronavirus? Primero, hay que decirle que esto ya lo han dicho eh, otras personas, por ejemplo, George e. P. Box dijo que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Y vamos a tratar de mostrar por qué este modelo es útil, a pesar de que, como todo modelo, ¿cierto? hay algo que pueda no servir. Este gráfico es uno de los que provoca mayores dificultades en todos los eh, acompañamientos que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque la gente no le cree. Sin embargo, es verdad, nosotros se lo podemos demostrar con algunos experimentos muy sencillos, de que la multitarea genera una cantidad de improductividad tal que probablemente es el mayor costo de las compañías basadas en personas. O sea, si tienes una compañía que se basa en talento, se basa en personas y no se basa en materia prima física, donde la materia prima es el conocimiento de las personas, probablemente la multitarea es el que mayor te roba, ¿cierto?, en la capacidad de un equipo. ¿Cómo se lee esto? Se lee que cuando tienes una tarea, ¿cierto?, puedes dedicar el 100% de foco a esa tarea. Cuando tienes dos, ya un 20% es cambiar entre tareas. Volviendo al ejemplo de la carretera, es cambiarse de auto. ¿Cierto? Tengo que cambiar, abrir el auto, ¿cierto? Meterme dentro del auto, después voy a cambiarme de auto nuevo, tengo que bajarme del auto, caminar hacia el otro y volver a meterme. Es un bastante buen ejemplo. ¿sí? Pero cuando hay tres tareas, ya el costo de cambio de contexto pasa a ser un 40%. Y cuando tengo cuatro, ya un 60%. Y cuando tengo cinco, está del orden del 80%. A mí me pasa que es sumamente común ver personas que tienen 10 tareas en paralelo. Y por lo tanto su productividad es muy, muy, muy pequeña. Es muy poco el tiempo que están dedicando realmente en avanzar. La mayor parte del tiempo están cambiando entre un tema y otro. De hecho, ese cambiar de entre un tema y otro ahora se virtualizó y son esos cambios automáticos entre un Zoom y otro. ¿Cierto? Entre una videoconferencia y otra. Sin embargo, uno no se puede conectar de inmediato. El cerebro gasta tiempo en hacer el switch. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? La implicancia es que cuando no hay límite de entrada, ¿Sí? Y tienes, generas mucha multitarea. Y al generar mucha multitarea, ¿cierto?, solo una fracción del esfuerzo será productiva. Esto provoca cosas terribles. Por ejemplo, que un equipo de 10 personas puede ser mucho menos productivo que dos personas enfocadas. ¿ya? Y esto pasa a escala mucho mayor. Cuando tienes equipos más grandes, ¿cierto?, baja aún menos. Yo he visto en algunos ejemplos concretos, ¿ya? y de hecho el Obamacare es un caso en Estados Unidos, ¿cierto?, donde proyectos de cientos de millones de dólares fueron resueltos por cientos de miles de dólares, ¿cierto? Ya, por un equipo pequeño, solamente por tener una, un buen foco y una, y una buena forma de gestionar su proyecto. Además, esta slide eh, siempre me ha servido mucho. Exceso multitarea genera estrés, ¿cierto? Cada vez que yo tengo demasiadas cosas al mismo tiempo que manejar, estoy provocando problemas cognitivos. Y al generar un exceso de estrés, mi capacidad de resolver problemas disminuye exponencialmente. ¿Ya? Existen varios problemas que aparecen acá, como que la hormona del estrés, que es el cortisol, literalmente logra intoxicar las neuronas del cuerpo. Y cuando uno está sometido a demasiado tiempo, literalmente se vuelve más tonto. Y no es algo que se deba por la persona, se debe simplemente porque el, el organismo no está hecho para vivir en estados de estrés constante. Que es algo también que uno debería gestionar también en este estado del coronavirus, ¿cierto? Porque también hay otro estrés que es el estrés emocional. Entonces, estar sometido todos los días a estar viendo las noticias del coronavirus también es un tema que uno debería tener cuidado, ¿cierto? Uno también debe cuidarse en ese sentido. Entonces, esto es algo que, hay que gestionar de forma activa. Si tu empresa se basa en personas más que en materia prima física, preocúpate de esto, ¿cierto? Porque esto es como cuidar tu activo principal, ¿cierto? Que es la salud de las personas. ¿Qué otra cosa se puede aprender? Se... A partir del ejemplo de plana la curva, podemos aprender lo que aparece como título acá, ¿no? es Que todo sistema tiene una restricción activa que determina el rendimiento global del sistema. ¿Cierto? ¿Cuál es la restricción activa? En el caso, ¿cierto? De que estamos viviendo, particularmente en Chile, estamos viendo que la restricción activa pasa a ser la cantidad de respiradores mecánicos en el sistema de salud. Ahora, ojo, también está pasando otro problema. Ya, por ejemplo, hoy día, ya hay do, eh, dos alertas de que habiendo... Respiradores mecánicos, hubo problemas de manejo en los respiradores mecánicos y tuvimos gente que falleció por eso. Entonces, que ojo, que también otra restricción puede cambiar y en vez de ser los respiradores, ahora tiene que ver con el know-how. ¿Cuánta gente está capacitada para administrar esos respiradores? ¿Okay? Eh, no soy un absolutamente experto en el tema de salud, solamente cosas que he estado escuchando. ¿ya? Eh, si tú manipulas mal, la máquina puede estar provocando un contagio gigante. ¿ok? Porque solamente la manipulación te contagias tú y contagias a toda la gente que está alrededor tuyo. ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con ella. Entonces, ojo, esto de la restricción activa es algo que hay que ir analizando tu sistema y entender dónde está. Si tú arreglas algo que no sea tu restricción activa, no sirve de nada porque la atención activa es la que manda en este tema. Si quieren saber más de esto, les recomiendo leer ¿cierto? los trabajos de Lijayu world que habló de la teoría de las restricciones, que está marcado abajo. El libro más famoso es La Meta, de Goal. ¿okay? Se los recomiendo montones porque en realidad te da una mirada súper interesante sobre todo este modelo. Algo interesante es que aplanar la curva le suena mucho a un cierto mantra de Kanban, que es el para de comenzar, y acá está marcado con el peaje, ¿cierto? Deja de comenzar, deja de meter autos a la carretera y comienza a terminar. Fíjense que esta imagen, lo que trata de representar es algo bien sencillo. Es mucho mejor que tener la carretera totalmente llena, ¿cierto? Es tener una carretera que fluya. ¿ok? Algo interesante, que también he escuchado hoy día, es que si un hospital tenía un 80% de sus ventiladores ocupados, ventiladoras, respiradoras, eh, artificiales, ¿cierto?, ocupados, tenía que comenzar a derivar gente a otro hospital. No con el 100%. Fíjese que nosotros estamos acostumbrados a tener gente con el doble de trabajo, el triple de trabajo. O sea, no es con el 100%, es con el 300%. Y no derivamos. ¿Por qué? Porque no lo gestionamos. Muy sencillo. ¿Ok? De hecho, la gente que trabaja en operaciones también tiene la misma regla. Si un disco duro está lleno al 80%, tienes que agregar otro. Pero nosotros no hacemos ese trabajo. Porque es invisible. ¿Cierto? Y porque además pareciera ser que creemos que para eso que esto, este concepto extraño que es el WIP, que funciona para ciertas cosas en el mundo real, ¿cierto? Pareciera que no, fun no tiene por qué funcionar en este mundo de las pedidas, ¿no? De las solicitudes. Algunas de las prácticas Kanban involucradas acá, de las prácticas principales de Kanban. La primera, y es fundamentalmente, ¿cierto? Que ahora vamos a tener un nombre mucho más sencillo. Antiguamente se llamaba limitar el WIP, o equilibrar el, el, el flujo, ¿cierto? Y quiere decir que la cantidad de cosas que sale, te marca la cantidad de cosas que entran. Es muy sencillo, de hecho es más o menos la misma técnica de Scrum, ¿cierto? Que limita la entrada eh, de historias de usuario a un sprint por la cantidad de puntos que se cumplieron la semana anterior. Entonces, esa es la misma filosofía, lo que pasa que Canva lo generaliza. Entonces, si tú logras este equilibrio, estás aplanando la curva. Ese es el concepto. O sea, aplanar la curva quiere decir que estamos comenzando a respetar la capacidad del sistema. ¿Sí? Pero para esto, es algo muy importante y es algo que ha sido bastante polémico en este país, en Chile: ¿Sí? es que tienes que tener visible el flujo y los datos del flujo para poder tomar esta decisión. Si no, ¿cómo sabes? ¿Cierto? ¿Dónde está el trabajo? Y ¿cómo sabes cuánto estás generando de trabajo para tu poder tomar la decisión de aplanar la curva? ¿Sí? Porque sin transparencia no se logra entendimiento compartido. Acá en Chile ha costado un montón que el gobierno libere los datos para saber cuánta gente está en qué estado. ¿Cierto? En un momento se llega a contar a, la, a, a los muertos como recuperados. Entonces, ¿eso, es, eso es falso. Okay, no puede ser, es lógico. Dije, no, un problema metodológico no. Entonces, hay un problema de falta de transparencia que ha hecho que sea difícil tener entendimiento compartido para ver realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Qué gracias tiene este, este modelo que estamos preparando, esta nueva metáfora? Es que primero es un paradigma común. Todo el mundo habla de eso, por lo tanto, habilita colaborar entre estas dos garas, entre estos dos roles que hay acá, de solicitante realizador, pero no solamente colaborar. Si nosotros seguimos lo que es el corazón de la agilidad, ¿cierto? Se habilita la colaboración para entregar más, ¿cierto? Pero para eso requerimos eh, reflexión. Y la reflexión nos debe permitir mejorar el trabajo. ¿Ok? Yo le insistí al comienzo de que esta charla va a estar más inspirada en la parte de entregar, ¿cierto? Que es, la, es el flujo. ¿Sí? Pero requerimos de los otros elementos. Y en particular, acá nos estamos dando cuenta de que esta relación entre... Eh, roles que no tienen el mismo poder de negociación, es súper importante establecer un modelo de colaboración para generar ciertos resultados que sean mutuamente beneficiosos. Como cosecha, y cerrando un poco ya lo que hemos conversado hasta hoy día, nuestro trabajo suele suceder en relaciones de negociación desiguales, ¿cierto? Y vimos que esta relación se expresa a través de que hay un rol que entrega órdenes, prioridades y evaluación de trabajo que tiene más poder de otro rol ¿cierto? al cual está solicitando el trabajo. Hablamos de, solic de solicitantes y realizadores. Segundo punto, cambiar el paradigma necesita nueva información, nuevo conocimiento ¿cierto? y reflexión. Si, lo, si la persona no reflexiona, no va a cambiar su paradigma. El aplanar la curva solamente aporta nueva información pero tenemos que permitirle también un espacio al otro para que haga el clic, ese clic interno. Eso se llama la reflexión. Creemos que aplanar la curva va a ser una metáfora útil, cierto, para, en nuestra labor, para poder explicar mejor cierto, en qué consiste este concepto que tenía Kanban históricamente de limitar el WIP. Ahora va a ser mucho más común. Y que tenemos nuevos conceptos que este mismo esquema nos permite explicar. Por ejemplo, este peaje, esta cuarentena, es lo que nosotros le podemos llamar limitar el WIP para mantener sano el sistema. ¿Cierto? Esa es la cuarentena. Que cada vez que superamos la capacidad tenemos exceso de trabajo medio hacer, exceso de WIP. Y que el flujo máximo que, se, que tiene este sistema se debe a que hay una restricción activa. Y esa restricción activa marca... Cuál es el máximo rendimiento del sistema. Eh, les queremos contar también, ¿cierto? Como cerrando un poco el tema de que nosotros estamos comenzando a hacer un proceso de formación eh, avalado por la Kanban University, ¿cierto? Vamos a dar un curso de Team Kanban Practitioner, que es el, cumbo, el, el que es el contenido inicial para meterse en Kanban, ¿cierto? Que va a ser el 22 y el 29 de mayo online. Y para junio estaremos dando el Canvas Management Professional 2, para la gente que haya hecho el Canvas Management Professional 1. ¿sí? Y además vamos a comenzar a dar cursos que van a estar respaldados también por la Heart of Agile Academy, que ya aparece en la página de ellos, pero ya estamos comenzando a, a programar probablemente para julio algunos cursos respaldados con eso. Ahora vamos a entrar a la zona